Cuando la tormenta pase y se en los caminos Somos sobrevivientes Un naufragio colectivo Con el corazón lloroso Para que el destino ha vencido Nos sentiremos dichosos Solo por esto vivimos. Le daremos un abrazo Al primer desconocido Y alabaremos la suerte es conservar un amigo Entonces le Todo aquello que perdimos Y de una vez aprenderemos Todo lo que no aprendimos No tendremos envidia nos todos habremos sufrido No nos sentaremos así más compasivo. más lo que es de todos. Y pues lo que más conseguido. Seremos más generosos. Y mucho más comprometidos. Intentaremos un Que significa estar vivos. Sudaremos empatía. ¿Y están? Con los que se han ido. Extrañaremos sí. al viejo. Que quería un beso en el mercado. Que no supimos su nombre. Y siempre estuve a un lado. el viejo pobre. Era tu Dios y preguntaste ese nombre. ¿Por qué?